Hola, muy buenos días, tardes noches Hoy vamos a jugar Bonetel y como, y les voy a enseñar cómo lo guiar a la Su character, su mapa Y su música Primero que todo, pongan modo medio, nivel 1 Y deben de matar A Freeze con puros Gaster Blasters Sin huesos Y sin esquivar Volvemos cuando Está a punto de matarlo ya he vuelto este esperando aquí ahora que lo piensas más difícil de lo que Ah no ya no ya no tanto tiene muy poca vida así que como que digamos ya, no, ya sería un poco más fácil ¿Eh? ya miren Ahora mismo, después de que se rompa el corazón de determinación de Frisk, va a salir la skin de Undine desbloqueada. Ahí sí si puedes utilizar la gravedad, es lo único que puedes utilizar. Y no puedes esquivar, sobre todo. Bueno, ahora vuelvo. Te vas a la tienda, pones esas skins. Compras la skin de Undyne, la pones en el lugar de Sans. Ahora te vas al juego. En este caso sería como pasando cualquier tipo de nivel. Por ejemplo yo lo voy a poner fácil. Ya que debería ser el más fácil entre comillas de todos. Lo puedes matar en la forma que quieras, con huesos, con Gaster Blasters, como tú quieras. Así que hablemos cuando lo vaya a matar. Ya he vuelto, ya está a punto de matarlo. Ya lo maté. Debería de salir la música de Undyne. Ahora volvemos cuando voy a ir a la tienda ok ahora vuelvo te vas a la tienda pones música agarras en de verdadero lo picas de nuevo para que así se sepas cuando cuando se pone vas al menú principal te vas aquí pones jugar Vas en jugar otra vez Pon el nivel difícil Y pone nivel 1 Esto lo puedes hacer como tú quieras Nada más que la única condición Es que no puedes poner La calabarita Ahorita se las voy a enseñar Con una flecha en el video. No puedes poner eso Simplemente no lo puedes poner Puedes esquivar todo lo que quieras menos la calaverita. Es lo único que no puedes usar. Es lo único que no puedes usar de todo. Lo único, puedes esquivar todo lo que quieras es lo único que no puedes Utilizar la calaverita, si la usas Pues debes de reiniciar Así que cuando lo vaya a matar volvemos Ya, ya casi lo mato Y falta muy poca vida Que creo que, en mi opinión Ya está muerto menos de que me mate en el último momento De verdad era muy fácil Demasiado para mi parecer Adiós. <risa> Ahora en teoría Debería desbloquear el mapa Vamos a la tienda Ven, que Quiero que vean Que si sí se desbloquea Ven Ahora sí vamos a la tienda Te vas a la sección de mapas Y compras en The Waterfall Y lo pones ahora vámonos al nivel último te vas al nivel difícil nivel 1 preferentemente y debes de matar a frizz sin teleportarte ni esquivar eso es demasiado difícil a mi parecer nada más a mi parecer cuando lo, lo vaya a matar volvemos ya lo he matado ahora mismo debería de decir tú has desbloqueado la <risa> El carácter de Undyne. Ahora vamos a la tienda. Ahora que ya estás en la tienda, debes de ir a comprar monedas. Ya que yo no tengo las suficientes monedas para poder simplemente comprar la Character. Ahora la compras, la equipas y ahora sí, ya tienes tu Character de Undyne. Bueno chicos, aquí me despido. Este nada más es un tutorial para conseguir la skin y el charter dundai. Chicos, por favor dejen un gran apoyo porque este video me costó mucho hacerlo. Así que adiós.